¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento. ¡Excelente, papá! Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus. Desde aquí, desde mi cuarto, para que veas cómo desacomodo. Así nomás. ¡Ah! Pero tú me dirás... ¿Cuál WhatsApp Plus me estás trayendo? Bueno pues, como tú sabrás, hay muchas versiones de WhatsApp Plus, ya que se le llama WhatsApp Plus a cualquier desarrollador modificado a partir de WhatsApp. Obvio que en este caso te traigo la última versión de AlexMod, que es la versión más estable de WhatsApp para mí. Y además, como tú sabrás, yo vengo desarrollando muchos temas personalizados a partir de esta versión. Ya sabes que si quieres algún tema en particular, déjamelo en los comentarios y yo lo haré para ti con amor. Pero antes, no olvides que te dejo todas mis redes sociales en la descripción del video para que tengamos un trato más directo. Y de paso quisiera agradecerte por seguirme o dejar tu comentario positivo. La verdad me anima mucho en seguir adelante. El primer comentario te llevará a mi página donde si bajamos podrás descargar aquí el WhatsApp Plus, que en este caso la última versión corresponde a la 13.00 que ha salido recién el día de hoy, la versión de AlexMod. También te dejo la versión de HeyMods que va en la 17.00. Pero antes de descargar la última versión, quiero mostrarte aquí mismo también que te he organizado todos los temas personalizados que tú me pides, ...por tipos, ya sea tipos de anime, estilo iPhone y estético, superhéroes... ...dibujos animados, videojuegos, temas de series y películas... ...por ejemplo, vamos a entrar acá y vas a ver que cada vez que voy agregando temas nuevos... ...voy a incluir la fecha en la cual lo he subido... ...por ejemplo, hoy día he hecho este de Futurama... ...también este de Harry Potter y también este del Joker de Jared Leto ...de la película Caballero de la Noche... ...o por ejemplo, si vamos a los temas de videojuegos... También he agregado más temas. Pero lo que sí te quiero decir es que como recién hoy día ha salido la versión 13.00, voy a probar los últimos temas y seguiré agregando estos días más temas. Así que pide tu tema con confianza o dale like al que ya pidió el tema que tú quieres. Pero no olvides que antes de descargar tienes que ir a tu WhatsApp y crear una copia de seguridad de forma local. Esto para proteger tus chats y tus stickers. Para eso vamos a las opciones de ajustes en nuestro WhatsApp normal y ahora vamos a escoger la opción de chats, dentro vamos a dirigirnos a copia de seguridad, y aquí viene un trucazo, vamos a ver que donde dice guardar en Google Drive, diga solo cuando toco guardar, para que cuando guardes, primero se crea una copia local, que es la que nos interesa primeramente, pero luego también tenemos que verificar que la hora local coincida con la hora actual, para que sepas que se ha creado, y después de esto, como ves, empieza la creación de una copia en el Google Drive. Esta copia de Google Drive solamente será un respaldo, ya que la que nos interesa es la que se creó en hora local. Bueno, voy a adelantar un poco el tiempo para que vean que ya terminó. Para estar seguro de que se creó la copia local, verifica muy bien la hora y fecha de creación de la última copia local aquí arribita. Si ves que la hora de creación es de otro día, pues no se ha creado correctamente y deberías volver a crearla. Y ahora, para poder desinstalar nuestro WhatsApp, no hagamos esto. Clic sostenido y luego desinstalar, ya que esto nos ocasionará una desinstalación, pero superficial. Y podrán quedar algunos archivos residuales que ocasionarán que luego no puedas instalar correctamente tu WhatsApp Plus o provoque un error de instalación. Entonces, primero vamos a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Vamos a entrar... Y en este caso, al entrar a las opciones de WhatsApp, en lugar de abrir, le vamos a dar a la opción desinstalar. De esta forma harás una desinstalación más profunda. Y con eso ya podrás instalar tu WhatsApp Plus. Haciendo clic en el enlace que te dejo en el primer comentario. ¡Excelente papá! Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Entonces, después de hacer clic en el primer comentario, vamos hasta la opción que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y como te dije... Tengo las dos últimas versiones, tanto la de AlexMod como la de Mod Hoy día salió la 13.00, por la cual todos gritaban. Así que vamos a hacer clic en la versión 13.00 y nos va a llevar directamente al enlace para descargar. Hacemos clic y recuerda que si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso. En mi caso yo siempre descargo, así que no va a haber nada fuera de lo normal. Yo vengo del futuro y a mí me sale otra versión de WhatsApp Plus. Toma tu dislike. Ay señora por favor, obvio pues ya se dijo que los enlaces siempre van a estar actualizados. No le hagas caso Josematsu, sigue explicando nomás. Y lo que sí te pido aquí es que instales con mucha paciencia ya que durante el proceso de instalación te van a salir algunas notificaciones indicándote que debes darle permiso al WhatsApp Plus para que acceda a la cámara, a tus contactos, a tus datos, a cualquier recurso del dispositivo y se puede instalar de forma correcta para que no tengas ningún problema en que no carguen mensajes o copia de seguridad o que no se vean los nombres de tus contactos, etc. Y ahora sí, vamos a instalar el WhatsApp Plus. El proceso de instalación es idéntico a la instalación del WhatsApp normal. Es rapidísimo relativamente. Bueno, ya está. ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ah, ¡Eso fue muy fácil! Lo que sigue a continuación es la configuración, que obviamente también va a ser muy similar a la configuración del WhatsApp normal. En esta opción, como vemos, ya nos pide que deberíamos permitir el acceso, en este caso para los archivos multimedia. En esta opción le vamos a dar a aceptar y continuar para que pueda reconocer nuestra copia de seguridad. Bueno, voy a omitir esta parte de poner el teléfono. Debemos dar acceso a Google Drive para que también acceda a los nombres de los contactos. De esta forma, también podrá acceder a la copia de seguridad que hemos creado y le vamos a dar a restaurar. El proceso de restauración obviamente va a tomar un tiempito, así que voy a tener que cortarlo porque depende del tamaño de tu archivo. Es hora de terminar con esto. Y como ves, la versión 13.00 salió el día de hoy, 18 de agosto de 2021, con lo cual se han corregido algunos errores que tenía la versión anterior. Con este WhatsApp podrás enviar audios con voz distorsionada. Hola, soy José Marzo. Para esto, vamos a la parte superior, a las tres rayitas, y vamos ahora a la opción que dice cambiador de voz. Aquí vas a escoger la voz que quieras.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 severamente genial y ahora para descargar los temas escoges el que quieras y haces clic en la imagen o en el nombre del tema bueno como yo ya probé todos mis temas ya los tengo todos descargados ahora vamos a plus configuraciones en tu whatsapp luego temas y la opción cargar tema aquí los temas suelen estar en la carpeta downloads que es por donde el defecto se guardan yo tengo todos mis temas ya guardados a ver vamos a escoger este de acá campanita y al hacer clic ya está cargado el tema. Ahora vamos a regresar y ves la interfaz inicial donde están los nombres de los contactos y también cómo es que se ve dentro de las conversaciones. Cada tema tiene sus propios colores, efectos y estilos. En la opción de temas puedes encontrar la opción de restaurar tema. Y finalmente te digo que no olvides que cualquier duda que tengas me la puedes dejar en la caja de comentarios, así como también si quieres que te haga temas personalizados. No olvides que estoy para escucharte y leo todo lo que me escribes. Soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para que estés al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.